En este tercer episodio vamos a ver el tema de mover objetos dentro del canvas. El primer paso para esto es utilizar todo lo que tenemos sobre hits de los episodios anteriores. Para extraer la información necesaria de los objetos que vamos a utilizar en el paso número 2. Que va a ser definitivamente mover los objetos dentro del canvas. Y ahora vamos a pasar al código. Antes de comenzar te quiero invitar a que te suscribas a mi canal y active la campanita para recibir notificaciones bueno lo primero que vamos a necesitar para este caso este video es cambiar el más bien aquí tenemos el mouse up pues vamos a necesitar el mouse down voy a copiar esto y lo voy a poner down y el hit test lo voy a quitar del mouse up ya no va a ser necesario el mouse up solo va a ser el mouse up vamos a agregar una una variable que determine cuál es el estado del cursor. Vamos a decir que por false a false. Y en el up lo vamos a poner a true para decir que está sostenido. Y en el mouse down le vamos a decir que. Ah no, es al revés. Este va a ser false. Y este va a ser true. Así mismo. Ok. Vamos a crear otra variable que sea current Va a ser los elementos que están actualmente seleccionados Y ahora vamos a, a trabajar sobre... Bueno aquí debe seguir funcionando Pero ahora es en el mouse down no en el mouse up Ajá. Ok, primero vamos a trabajar sobre... Sobre el rectángulo que es más fácil Rectángulo, bueno, no es cierto Primero necesitamos crear un modelo que sea... El del hit, que va a contener varias cosas. Va a contener el layer, que por lo pronto no lo vamos a utilizar, pero lo vamos a dejar ahí como, como modelo. Después el elemento y luego position. Rele esta position va a ser relativo al, al elemento. position in element así ahora nos vamos al hit test del rectángulo y aquí vamos a generar un hit test un nuevo hit de, de la variable que creamos vamos a decirle que sea el layer bueno el layer no necesitamos dárselo porque es nulo hasta después se le va a proporcionar vamos a decirle que Element es igual a 10. Y lo hit.position in element es igual a 10.x menos x. Bueno, este, como va a ser un arreglo, lo vamos a poner así: 10.x menos x. Y lo 10.y menos, menos y. Listo. Ahora, en lugar de devolver true, vamos a devolver el hit. Eh, solo que tenemos que irnos a una capa más arriba. Que vamos a irnos al layers, al hit desde el layer aquí y en el hit del layer también estamos haciendo algo similar solo que estamos recorriendo cada uno de los elementos este nada más lo vamos a pasar acá arriba porque es el hit que nos está devolviendo el elemento y si el elemento devolvió un hit vamos a hacer el, el agregar el layer hit punto layer es igual a this que es el layer actual e igualmente aquí vamos a devolver hit Ahora vamos a otro nivel más arriba que es el hit test del board. Eh, aquí vamos a hacer algo parecido y lo vamos a devolver. El momento de llamar el hit es el hit, te lo estamos mandando en el mouse down. Entonces, vamos al mouse down aquí mismo. Vamos a decirle hit. Si el hit tiene un elemento, ese elemento lo vamos a agregar a los elementos actuales que es current.push, ahí lo puse con acento, hit.element, así. Este ya forma parte de los elementos actuales que se están seleccionando o que se están moviendo. Pero para que se muevan, primero vamos a necesitar crear, implementar el otro método que es el de mousemove. Vamos a copiar los, el X y el Y de los otros eventos, iguales así. Y vamos a validar que el mouse esté seleccionado, que esté presionado o esté down o abajo, como ustedes quieren llamar. Y si esta condición se cumple, pues vamos a hacer otra condición dentro que va a ser si existen elementos actuales o se ocurren. Si estos elementos actuales existen pues lo que vamos a hacer es recorrerlos utilizando un for each y para cada uno de ellos vamos a cambiar su posición va a ser igual a e.x. Bueno más bien e.x es igual a necesitamos un, guardar esta información del, del hit. Esta información del gi la debemos de guardar para poder tener referencia en el mouse move, para eso vamos a ponerle un down offset, que va a ser una, un arreglo como si fuera una tupla y esto lo vamos a determinar aquí. Ok, pues hecho un elemento el down offset y aquí pues que no lo tenemos disponible, lo vamos a tomar acá. Bueno, vamos a ponerle que sea relativo de X y relativo a Y. Okay. Ahora vamos a probarlo aquí. Down offset is undefined. A ver dónde. No se está generando por alguna razón. Ah, es que aquí está el problema. No debe ser así, así. ahora el problema es que no está funcionando por otras razones ah lo que pasa es que ya ve cuál es el problema al momento de hacer esto tengo que actualizarlo otra vez a ver este es más no es menos ahí está vamos que ahora necesito crear algo para borrarlo borrar un layer eh, Draw Draw the layer Voy a copiar esto para que sea más sencillo Más rápido Sale un clear Así. Vamos a crear otro para el board. Que está embarrado porque creo que no lo estoy llamando. En el general, o sea, cuando hago un mouse move, tengo que hacer el. el punto clear también. y ahí está, ya puedo mover los cuadros. Bueno, parece que no se cambia esto, no se está liberando el anterior. Si no está liberando el anterior, tengo que hacer el, el mouse up. Voy a dónde está el mouse up, y aquí le voy a decir que libera todo. No sé si es posible esto, voy a ver. No, no es posible la posición cero y borrar todos. A ver, ahí parece que no se borra bien, está raro. Ah, lo que pasa es que tengo que validar que cuando traten de hacer de nuevo el hit test aquí Tiene que estar vacío los actuales Al contrario, pues no No va a funcionar bien porque como no estoy manejando múltiples elementos todavía, pues tengo que hacerlo de esta manera Ahí está, ese modo relativo Nada más que no siempre funciona, no sé por qué el amarillo no funciona. El amarillo tengo que darle dos clics. ¿Por qué? No sé. Tiene algo. Bueno, aquí tal vez sea porque debe, debe ser al revés. X menos 10.y, ahora te recuerdo. Y menos 10.y. Así. Y el momento de hacer el mouse move. momento de hacer el mouse move es menos y menos. Ahí está. Y déjalo bien. Ahora voy a hacer el de círculo. Con el círculo yo creo que también está mal porque debe ser igual. Estoy tomando el radio que no tiene nada que ver el radio en el caso del círculo. Tiene que ser... X, menos 10.x Y luego también aquí La posición de y Menos 10.y Lo actualizo Y ya jala bien Y ya está Es todo lo que tengo por hoy Y eh, yo espero que, que esto de verdad te haya servido de algo No importa lo poco o lo mucho Que se hayas aprendido Y, este, y espero que puedas Puedes ver mi siguiente video y nos vemos hasta entonces.